El tiburón sarda, tiburón toro o tiburón de, del zambesí, es una especie de asmofranquio carcariforme de la familia Carcha timidae. Es uno de los pocos tiburones que se remonta los estuarios para alcanzar aguas dulces. Llega a medir hasta 3.4 metros de largo. Conocido en países de habla inglesa como Bull's Chang, no debe ser confundido por esta razón. Conocido en español como Tiburón Toro, también Jaquetón Toro o Pez Toro, y con quien no comparte siquiera orden taxonómico. Para evitar la ambigüedad entre estas especies que ni siquiera son filogenéticamente cercanas, El último antepasado común de estas dos especies existió hasta hace 140 millones de años. Puede encontrarse río adentro en el Amazonas, en Sudamérica, llegando hasta el norte de Bolivia y el norte de Perú. También se le encuentra en el Zambese, por lo que se le llama también tiburón de Zambese, y el Limpopo en África, en el lago Kosi volca en Nicaragua canales de tortuguero en Costa Rica y el Ganges de la India. En el Pacífico se le encuentra desde Baja California hasta Ecuador y Taiwán hasta Australia y Nueva Zelanda. En el Atlántico desde las Antillas, Colombia y Venezuela hasta Brasil. Se alimenta de todo tipo de animales incluidos otros tiburones. Puede ser peligroso para el ser humano porque caza en lugares donde suelen nadar las personas. La habilidad que tiene este tiburón de poder entrar en agua dulce es gracias a una glándula especial que tienen en el riñón que les permite contener el agua salada en su organismo y expulsar el agua dulce lo cual sería fatal para otras especies de tiburones el agua dulce hace que las células de otros tiburones exploten y posteriormente les cause la muerte estos tiburones pueden ser mantenerse en los ríos, lagunas y estuarios cerca de un año o más, lo cual les permite acercarse más al ser humano. Un estudio de 2012 reveló que el tiburón sarda es el tiburón con la mayor fuerza de mordida, con unos 612 kilos de fuerza, para un ejemplar adulto. Se sabe que este tiburón en épocas de apareamiento es uno de los animales con los niveles más altos de testosterona, incluso más alto que los de un elefante africano macho y además en celo local lo hace un animal extremadamente territorial. El tiburón sarda tiene en la parte superior de su cuerpo un color verduzco y café claro ideal para los hábitats en, en el que se encuentra. Las madres de los tiburones sarda dan a luz en los estuarios donde las crías crecen y se desarrollan para poder alcanzar mayor tamaño y posteriormente salir al mar. El tiburón sarda o tiburón de San Zambezi no tiene una reputación de devorador de hombres tan exagerada como la de sus parientes, el tiburón blanco. Pero su capacidad para entrar en ríos y aguas poco profundas donde caza hacen de este tiburón sea el responsable de la mayoría de los ataques a humanos. A menudo se acerca demasiado a los buzos. Los ataques son muy raros, pero en algunos mares se han puesto algunas redes para indicar hasta dónde puede nadar la gente. La ISAF contabiliza entre 1580 hasta el día de hoy un total de 100 ataques confirmados del tiburón sarda a los seres humanos. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.